Pues eh, son muy próximas porque en el mundo de hoy eh, gran parte de, de la diversidad cultural que puede llegar a mucha población es a partir de los medios audiovisuales y por tanto es, es prácticamente, podríamos decir, que la principal fuente de conocimiento de diversidad cultural y de entendimiento de esa diversidad cultural y de esa comprensión eh, ...que tiene mucha población y mucho público, es decir, que mucha gente no conoce eh, pues otras culturas... ...otras religiones, otro tipo de maneras de vivir, etcétera, etcétera, sino fuera por uh, el acercamiento... ...que le supone la televisión o el cine, etcétera, etcétera. Por tanto, es muy estrecha y muy importante. Pues, evidentemente, eh, pues, situaciones como la concentración en manos de un solo propietario, de un solo grupo, con una ideología determinada, de determinados sistemas de producción audiovisual o de determinados plataformas informáticas o buscadores o también otro tipo de distribuidores, eh, pueden realmente condicionar eh, y mucho eh, esa diversidad, ¿no? Es decir, que... En ese sentido, uh, la concentración en manos de, pocas, en manos de pocos uh, propietarios de este tipo de, de, de, de, de medios o de, o de, o de sistemas uh, son muy peligrosos en este sentido, ¿no? aunque también es verdad que las nuevas tecnologías ayudan mucho a esa diversidad ¿no? y lo hemos visto en, en la música donde hay una gran eclosión de música independiente que es difícil de encontrar que es difícil de vehicular pero que, que está ahí que pueden encontrar su, su nicho ¿no? ahí está uno de los principales peligros otro peligro para que existe respecto a la diversidad cultural en, en, en un sistema audiovisual es la homogeneización de contenidos que no necesariamente tiene que venir de de la propiedad sino que el sistema mercantilista que muchas veces domina sobre todo en la televisión pero también en el cine hace que se impida pues una atención de contenidos a las minorías o a temas más polémicos ¿no? pues, es decir que no todo tiene que ser películas románticas en hollywood ni películas de adolescentes tiene que haber también temáticas más más variadas que aunque no sean rentables, pues que tienen que reflejar esa diversidad que existe en la sociedad y pues lo mismo también en la televisión. ¿no? Y en este sentido, la excesiva competencia y la mercantilización de, de, la, de la industria audiovisual es también otro peligro respecto a la diversidad cultural. Eh, bueno, de entrada, metodológicamente es muy difícil, porque claro, la diversidad cultural es un concepto cualitativo que todo el mundo se da cuenta de lo que no es cuando no hay es difícil mucho más difícil eh, que cuando existe definirla y en qué consiste pero es eso nosotros vemos la manifestación pero es muy difícil definirla de manera teórica ¿no? entonces si ya es muy difícil como concepto teórico es muy difícil asirlo y definirlo aún es más intentar eh, definir una serie de parámetros o de indicadores empíricos que permitan precisamente eh, as, mm, evaluar esa, esa, esa diversidad. Por tanto, es una tarea muy compleja que prácticamente empieza cuando nadie se pone de acuerdo respecto a, a qué es diversidad cultural o qué es pluralismo, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Si ya no nos ponemos de acuerdo, eh, cómo nos vamos a poner en, en acuerdo respecto a los indicadores de, de diversidad cultural. ¿no? Porque si ya no partimos de lo que entendemos, eh, de, si no partimos todos de, de una cuestión, eh, de, un, de una definición concreta de lo que es diversidad cultural, pues ya el resto también eh, tambalea. ¿no? Por tanto, es, es muy complicado, es muy complicado, lo que sí que, como académicos o científicos interesados en este tema, lo que hay que hacer es intentarlo, porque cada paso que se da eh, nos ofrece eso, unos indicadores, un, un paso más, un, una etapa que nos dice, mira, por aquí podemos analizar este tipo de aspectos, pero no estos otros, y este dato nos da estos aspectos, pero nos faltarían estos otros, pero bueno, ya nos dice algo, ya al menos hemos desbrozado una parte del camino, y que eh, puede ser de utilidad para, para, para intentar pues, que, que los políticos pues, efectúen un conjunto de, de medidas que a lo mejor tengan una, una repercusión luego en la diversidad cultural de los medios. ¿no? Pero es una tarea muy compleja.